Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes. Espero de que este video lo puedan ver, eh, pues, bueno, valga la redundancia, más tarde las que se vayan integrando. El día de hoy solamente quiero compartir con ustedes un pequeño tema que es bien importante que nosotras como líderes lo vayamos practicando y es especialmente el ir reconociendo cada una de las que integran nuestros equipos, a quienes vamos desarrollando y sobre todo eh, las personas con las que podemos eh, eh, pues ir trabajando. verdad Como ustedes saben, eh, para tener un equipo de, de trabajo debemos identificar cuáles son las cualidades, cuáles son las destrezas de cada una de las integrantes de nuestro equipo. Así que si ustedes todavía no han comenzado, todavía no han comenzado a, a, a identificar todas esas personas en sus equipos, las invito para que de esa manera sea más fácil trabajar y que ustedes logren avanzar de una manera más rápida. Así que este, espero de que pues, lo compartan con cada uno de los equipos de ustedes en caso que no hayan comenzado a a trabajarlo, pues las invito a que lo hagan y sobre todo si ustedes tienen un trabajo, trabajan en alguna fábrica, si trabajan eh, con algún equipo, eh, puede ser un equipo de limpieza, puede ser un equipo de, de bueno de cualquier eh, organización a la que pertenezcan, es muy importante que ustedes eh, sepan distinguir eh, cuáles son las cualidades de cada persona, porque a veces nos enfocamos en los defectos de cada persona, en cómo trabaja, qué es lo que hace, qué es lo que no hace. Entonces, pero para que un equipo funcione bien, debemos tomar conciencia que somos nosotras como líderes, eh, de, de tratar la manera de estar al día con todo. Así que vamos a comenzar y como les digo, si tienen algún, eh, algún comentario lo pueden dejar en la cajita de comentarios porque todo eso va a servir para que sus otras compañeras también vayan ellas aprendiendo, que no, son, no están solas, que todas tenemos eh, diferentes maneras de trabajar, diferentes cualidades de reaccionar. Así que bueno, ustedes se podrán preguntar cómo voy a identificar a mi grupo. En esta, eh, en esta presentación eh, se van a sorprender que como punto de partida estoy tomando como ejemplo una mano. Así que espero de que ustedes sean curiosas y me pregunten del por qué estoy utilizando una mano para eh, comenzar esta clase. Y como les digo, es posible de que si ustedes son curiosas, eh, lo van a... Um, lo van a entender más rápido. Así que tenemos a una persona pensando, tenemos una mano, y es posible de que usted diga, bueno, ¿y de qué se trata esta presentación? ¿En qué me va a ayudar a mí? Y sobre todo, ¿en qué voy a poner en práctica con lo que voy a aprender hoy día? Así que, bueno, vamos a comenzar, nos vamos a entretener. Les prometo que no va a ser tan eh, largo este video para que lleguemos al punto que a usted necesita comenzar a planificar y a reaccionar qué es lo que estamos haciendo bien. Y qué es lo que podemos mejorar. Así que espero que ustedes pues le tomen muchísima ventaja a lo que vamos a ver hoy. Bueno, como pueden ver, eh, esa mano que les puse ahí, <coughs> eh, ustedes eh, se van a preguntar del por qué. Y la respuesta es, que si usted observa los cinco dedos de su mano se va a poder dar cuenta que ninguno se parece al otro y esto significa que en una familia, en un grupo, en una organización, en una congregación, como usted le quiera llamar, todos los miembros de esa organización, de la familia, son totalmente diferentes. Nadie tiene el mismo carácter, nadie tiene la misma forma de pensar. Nadie se parece al otro, hay un hermano que es más gordito que el otro, hay un hermano que es más chistoso que otro, hay un hermano que es más chismoso que otro y hay un hermano también que es el que es más responsable. Si ustedes se fijan, las familias numerosas se caracterizan porque tienen una gran variedad y diversidad de caracteres que forman esa familia. Pues, bueno, esto es igual que cualquier grupo de trabajo. En un grupo de trabajo tenemos muchas características, muchas cualidades de las cuales le voy a mencionar. Tenemos personas que nunca participan de una reunión. Todo el tiempo están preguntando qué hay de nuevo, de qué se trató la reunión, ¿por qué? Porque no participan, no se dan el tiempo, no se dan la oportunidad de aprender, ¿verdad? Así que siempre vamos a encontrar a esa persona en todos los grupos, en todos los trabajos, que siempre pregunta, ¿qué dijo el jefe? cuáles fueron las, ¿Cuál es el schedule de esta semana? ¿Qué, qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué ingredientes vamos a ocupar si está cocinado? Bueno, siempre van a encontrar una persona que nunca participa pero y todo el tiempo anda preguntando qué fue lo que sucedió mientras no estaba ahí o no llegó, ¿verdad? Bueno, otra de las características que vamos a encontrar en nuestro grupo es la persona que no tiene iniciativa. Muchas personas que comienzan la carrera de liderazgo son líderes de una organización, no tienen iniciativa. ¿Por qué? Porque tienen temor a que las ideas que, que generen, eh, pues no sean bien recibidas, a muchas eh, dudan de la de, de su fuerza personal para imponer o para ofrecer o para eh, ejecutar una idea o tienen temor a ser rechazados. Muchas personas que no tienen iniciativa son aquellas que les podemos decir son tímidas, que no, o no son tímidas, pero que piensan que la idea que va a generar no va a ser aceptada por el resto de su equipo. Así que esas son muchas de las personas que forman parte de nuestras organizaciones y por temor no, no, este, no aprenden no se relacionan, no toman iniciativa, no opinan. Entonces, a eso se debe, ¿verdad? Tenemos este tipo de personas. Otra persona que tenemos en nuestros equipos es aquella que trabaja despacio. Si ustedes se fijan en todo tipo de trabajo, hay una persona que siempre está trabajando al pasito. Si estamos en una factoría poniendo pines a las ropas, pines de seguridad, van a poder encontrar que hay unas personas que están un pin, otro pin, otro pin, van uno por minuto, pero no, no son rápidas. Hay otras personas que terminan dos y tres y cuatro cajas de producción poniendo pines de alarma y van y se terminaron porque son rápidas por naturaleza para trabajar. Bueno, en cada uno de los equipos siempre hay una persona que aprende despacio tenemos hijos que aprenden despacio, tenemos hijos que aprenden bien rápido, que son bien pilas. Bueno, en todas partes los hay. También tenemos la persona que es impaciente. En nuestros equipos hay personas que están entrando a un negocio y quieren ganar eh, de la noche a la mañana, eh, no leen las reglas, no se educan para poder eh, tener la información eh, le pueden dar a otra persona entonces son impacientes quieren ganar quieren hacer las cosas sin leer las instrucciones cuando hay un tropiezo son las primeras en que se quejan bueno igual en todos los trabajos lo hay hay personas de que eh, no les gusta esperar no tienen eh, aquella cualidad de eh, paciencia verdad entonces y tenemos el que es muy comunicativo entonces tenemos eh, esa persona que le encanta todo el tiempo eh, estar en las noticias, ¿verdad? Pero muchas veces es comunicativa esa persona, pero no comunica lo que realmente es importante. Si estamos hablando de liderazgo, estamos hablando que la persona que le gusta comunicar debería ser aquella persona que comparta todo tipo de cambios en los incentivos, cambios de precios, cambios de oferta, que, que esté al día con todo y que lo exprese, que lo comunique, que aproveche ese cualidad que tiene para poder compartir con el resto de su equipo todo lo bueno que está pasando, ¿verdad? Entonces, tenemos la persona creativa. La persona creativa es aquella persona que, por ejemplo, si están, eh, no hayan que cocinar hoy día, dice una, bueno, ya hicimos carne, rojo frijoles y toda la cuestión. Entonces, la persona creativa es, ya no hay o qué hacer. Entonces, y dice una, bueno, tenemos un poquito de todo, ha sobrado un poquito de todo. ¿Qué les parece si combinamos una que otra cosa y hacemos un, algo diferente? Esa es de la persona creativa en, en que trabaja en cocina. Eh, no hay que comer ahora, bueno, pongámosle esto, esto y esto. Y esa es una persona creativa. En un equipo de trabajo, la persona creativa debe tener ideas, debe ser espontáneo, debe ser eh, artística esa persona, debe ser una eh, eh, con aquella cualidad que sepa eh, despertar eh, la interacción del resto de su equipo. Si usted no lo es, trate, la invito a que vea varios videos de YouTube donde se habla de eh, videos motivacionales de cómo ser una persona creativa de cómo generar ideas para que usted, su familia, sus hijos, todo el mundo se integre al, al proyecto que usted tiene en mente. También tenemos aquella persona que es colaboradora. La persona colaboradora todo el tiempo, si usted le pide algo, ella está ahí. Si usted le ofrece algo, ella está ahí. La persona colaboradora es la, la persona ideal que usted debe ir identificando de su equipo con la que va a trabajar. Ahora, tenemos la persona que es puntual. Puntual es la persona que respeta los horarios a la hora que fue convocada. Puntual es la persona que ya sabe que el día, que le pagaron, hay un bill que pagar, esa es la puntualidad, o sea, la responsabilidad en pocas palabras, ¿verdad? De, eh, eh, de, de, de estar ahí presente. También tenemos las personas que se queja todo el tiempo. Así que vamos a encontrar personas en nuestra vida que todo el tiempo se van a estar quejando que hoy está frío, que mañana está caliente, que hoy nadie me compró, que ya nadie me quiere comprar, que mi equipo no funciona, ah, que me peleé con mi esposo, ah, que mi grupo no funciona. Bueno, en realidad le ponemos pero a todo entonces de estas 10 opciones que ustedes están viendo en este momento podríamos identificar a la persona creativa a la persona puntual a la persona colaboradora a la persona organizada y a la persona que eh, vamos a ver comunicativa esas son las 5 personas que yo elegiría de estas 10 opciones ¿Por qué? Porque necesitamos una persona que sea organizada, organizada en una agenda de trabajo, en un horario de trabajo, en un plan de trabajo. Esa es una persona que no debe faltar en nuestro equipo. Debemos eh, buscar a la persona colaboradora. La colaboradora va a ser aquella que a usted va a delegarle las actividades, que usted va a decirle, mira Ana, esto necesita hacerse de esta y de esta manera, por favor forma un equipo y hagámoslo trabajar. Esa es persona que tiene que estar en su equipo. La persona puntual, esa tiene que estar en su equipo. ¿Por qué? Porque esa es la persona a la que usted va a encomendar la eh, responsabilidad más grande y es que tenga todo listo para cuando todo el mundo va a llegar, ¿verdad? También tenemos la persona que, que necesitamos, la persona que tiene que ser comunicativa. Esa es indispensable en nuestro negocio. ¿Por qué? Porque esta persona se va a encargar, usted como líder le va a encargar comunicar todas las ofertas que están al día, todos los cambios que están ahorita vigentes, cuáles son las oportunidades de trabajo, o sea, sacarle provecho a cada una de las eh, eh, cualidades que tiene cada persona. Ahora, si usted me dice a mí, ¿Qué voy a hacer con la persona que es impaciente, con la que nunca participa, con la que trabaja muy despacio y la que no tiene idea? Bueno, ahí les va este consejo. La persona que trabaja despacio, yo lo que haría es delegarle una actividad que me pueda desarrollar en cierto margen de tiempo. Es decir, esta persona trabaja despacio, pero trabaja bonito. Entonces, yo le voy a decir, mira, Ana, necesito que estas llamadas se realicen el día de hoy. Y me das un reporte al final del día, porque así yo voy a saber que tu equipo está al día con todo. Entonces, la persona que es impaciente, a esa yo lo que le haría es delegarle una actividad que desarrolle en corto tiempo. ¿Por qué? Porque a la persona que es impaciente se le debe en todo momento motivar. Si hay personas que quieren ganar de la noche a la mañana, a esa persona hay que ponerla a trabajar más rápido de lo que trabajo yo como líder. OK. Eh, hola, Maggie. Bienvenida. Si Maggie es la líder de su grupo y tiene a una persona de su grupo que es bien rápida para trabajar, bueno, a esa persona se debe motivar con incentivos, se debe motivar con ideas, se debe motivar con eh, establecerle una meta a corto plazo tomando en cuenta cada una de estas cualidades de las personas, es así como uno como líder va a trabajar. La persona que no tiene iniciativa, o sea, hay personas en nuestro grupo que son líderes, que no tienen ideas, que no motivan, que no piensan en una actividad para eh, encender la chispa de su equipo. No se preocupe. Usted como líder va a tomar la iniciativa de hablar con esta persona y le va a decir, ok, Roxana, eh, su, su grupo está vendiendo bien bonito, tengo este incentivo, ¿qué le parece si lo trabajamos? Si Roxana le dice que sí, entonces lo van a trabajar, pero usted como líder le va a hacer saber. En esta ocasión le voy a apoyar con este premio para el ganador y si le funciona, Roxana, usted va a continuar, usted va a invertir. Y usted misma va a ir duplicando cada una de las eh, actividades de la ganancia que esto va a ir produciendo. Así que todo esto les va a servir a ustedes para formar su carácter como líder, para formar eh, el carácter de cada una de las integrantes de su equipo. Les va a servir a ustedes como un ejercicio para poderlo ir desarrollando, para no frustrarse y para tener un equipo ganador todo el tiempo, ¿verdad? Así que, bueno. Ustedes eh, ustedes también eh, me podrán preguntar, um, ¿por qué hemos utilizado una mano y dónde estoy yo como líder? Esta pregunta se las quiero hacer a las que están conectadas. Si ustedes se fijaron al principio de la presentación, este, es una mano la que tenemos, son características de las que hemos hablado, este, son cualidades de las que hemos hablado. Entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué utilizamos una mano? ¿Y en dónde estoy yo en esta mano? Verdad? ¿Cuál es mi rol en esta mano? Bueno, eh, el rol de nosotros en esta mano es, vamos a ver, el rol es, que nosotras estamos en el centro, es decir, usted es el centro de su mano, usted es la que controla el movimiento de cada uno de sus deditos, usted es la que va a, a generar ideas de la que va a estar más al día con todo, usted es la que va a mantener el orden en su grupo, usted es la que va a mantener el, el, el positivismo, el ánimo, la creatividad, la responsabilidad, van a comenzar de usted como líder así que esto es bien importante que ustedes se acuerden de esta clase del día de hoy porque hay muchas personas que eh, tienen un grupo pero no saben cómo administrar un grupo eh, y es por la falta de eh, confianza en sí misma ustedes desde el momento en que comenzaron a formar su grupo es porque tienen fe que lo van a desarrollar es porque tienen fe que van a, a ganar pero lo más importante es que tenemos la obligación de aprender nosotras mismas para dar el 100% a nuestro grupo, ¿verdad? Así que bueno, ustedes se podrán preguntar cómo hago yo para motivar a mi equipo. Entonces, me encantaría si ustedes quieren comentar cómo lo motivan, porque en realidad cada quien trabaja diferente. En el caso mío, eh, yo les sugeriría que cómo vamos a motivar un líder es preparándose y entrenándose usted misma. Trate la manera de visitar nuevamente esos entrenamientos, ¿verdad? Eh, de tenerlos al día, de tenerlos a la mano. Cuando una persona nueva se inscribió, es el primer video miniclip que usted le va a compartir. Así se hacen las órdenes, así se rastrea el pedido, así se hace esto. ¿Para qué? Para que la carga sea menos para ustedes, para que también la persona vaya agarrando el entrenamiento por sí misma y usted tenga un equipo ganador. Ahora. Mantenerme al día con todo lo nuevo en ofertas, ok, aquí si ustedes se fijan, eh, somos pocas las que estamos al día con todo lo que va saliendo, entonces las invito a que como líderes ustedes tomen la iniciativa de que si ustedes ven que salió una oferta y su líder no la ha publicado, ustedes sean las primeras en, en, en publicarlo, por, por eso les digo, hay que ser comunicativo, pero comunicativo en el buen sentido de la palabra, hay que comunicar las nuevas, nuevas de la compañía. En este caso, eh, si usted vio que salió una oferta que viene el mío de Malicia en 28 dólares y hace tiempo no salía, agarre la foto, compártela en el grupo de chat, si en caso tienen un grupo de chat, o en el grupo de entrenamiento, compártale, dígale, ya llegó, ya está disponible la que la quiera. Usted está ofreciendo un servicio. Entonces, a eso a eso me refiero. Cuando usted vea algo que está bueno y nadie lo ha posteado, sea la primera. O sea, no es competir con nadie, sino que eso es aprovechando el canal de comunicación. Ahora, también es estar al día con noticias, incentivos y reglamentos. Ustedes ya ven como líderes, que no podemos olvidar aprendernos los reglamentos. ¿Cuáles son los reglamentos? Ustedes se podrán preguntar. Bueno, como líderes tenemos que saber que si mi grupo hace orden y yo no hago pedido, no me van a dar ganancia. Esa es una regla, ¿verdad? Otra regla sería si yo hago pedido pero mi grupo no hace, no me dan cheque. Entonces, esa es una regla. Este, tengo que tener seis personas con orden y, este, y si las seis personas, solo cinco hacen pedido, me van a dar cheque. No. Entonces, esas son las reglas. Usted como líder la invito a manejar eh, al 100% los reglamentos. ¿Por qué? Porque si tiene usted líderes en proceso, como por ejemplo, promotores junior que usted quiere que sigan subiendo, entonces las reglas tienen que estar aquí para no estar buscando en el libro otra vez, para no cometer ningún error. Así que son muy importantes cada una de las maneras de cómo motivar un grupo. Hacer reuniones, este tipo de reuniones, me encantaría que ustedes me invitaran a las reuniones que ustedes hacen, no para criticar, no para evaluar, no para decirles que está malo, no. Es para ser parte de su éxito. Por eso me encantaría que alguna vez me invitaran. Ahora, ser la primera en apoyar un proyecto, esa es una manera de estar motivando al equipo. Si una chica de su equipo le dice, me encantaría hacer una rifa, usted me puede apoyar. Bueno, habría que ver cómo quiere que la apoye. Entonces, eh, yo como líder, yo le haría, bueno, está bien Maggie, la voy a apoyar en una rifa, pero eso sí, este, la rifa eh, me encantaría que la hiciera con un beneficio, no solamente para, para ganancia, me encantaría que usted hiciera una rifa entre las personas que le hacen pedir. ¿okay? Entonces viene Maggie y dice, ok, chicas, vamos a regalar dos fragancias de esto con las primeras cinco que manden la orden esta semana. Entonces, son ideas que ustedes pueden ir implementando poco a poco para que ustedes vayan viendo cómo responde su grupo, ¿verdad? Entre más, más activas sean ustedes, más el grupo se va a activar. Pero también ustedes deben saber el presupuesto con que se cuenta, ¿verdad? Así que, bueno, aceptar críticas constructivas, esa es otra manera de mantener activo un grupo. ¿Por qué? Porque hay personas que son vendedoras pero no quieren ser líderes. Entonces, estas personas les pueden opinar a ustedes y digan, bueno, Ana, ¿y por qué solamente le hace rifas a las personas que tienen grupo? ¿Por qué usted no hace rifas con las que vende? Son críticas constructivas. Entonces, eso nos lo hace pensar a nosotros de que, ok, voy a tener que hacer una rifa para las vendedoras y una rifa para las líderes. Es justo porque las vendedoras sostienen mi ganancia. Porque las líderes sostienen sus títulos. Entonces, así ustedes tienen que pensar, ¿verdad? Esto debe ser un trabajo en equipo. Por eso es la gran necesidad de conocer a cada una de las miembros de su equipo. ¿OK? Otra de las cosas de, para mantener activo una persona, un grupo, es mantenerme creando. ¿OK? Creando quiere decir... Haciéndoles incentivos, haciendo nuevos posts, haciendo nuevas actividades. ¿Cuáles son las nuevas actividades? Bueno, ya hicimos las rifas. Ahora, ¿qué les parece si hacemos a alguien una actividad para la que suba de título? Entonces, esa es otra actividad. O sea, una actividad todos los días es, es, es bueno hacerlo. Por ejemplo, hoy me dediqué solamente a llamar. Mañana me dediqué solamente a mandar eh, pues, textos, eh, correos electrónicos. Esas son actividades. El día de pasado mañana, bueno, ahí llamé a las que no han hecho pedido, llamé, gracias a Dios nadie debe porque todo el mundo paga por adelantado. Y esa es una de las ventajas de este negocio de ser más, que nadie queda debiendo, ¿verdad? Y bueno, aquí compartir con mi equipo, a mí me encanta cuando alguien recibe un premio, me gusta cuando me comparten la foto y a mí me encanta publicarlo. Eso es compartir, compartir, festejar, ser parte de, o sea, como líderes debemos trabajar en ir construyendo una relación que no se base solamente en, hola, Maggie, ¿va a ser su pedido? No, sino que, hola, Maggie, ¿cómo está? ¿Cómo está su familia? Eh, ¿Qué hay de bueno para esta semana? ¿Cuál es la meta que usted tiene? Ok, déjeme saber en qué va a querer que le apoye. Bueno, esa es la relación que debe ir existiendo, ¿verdad? Ahora, mantenerse, eh, dicen, no participar de conversaciones negativas. Eso las quiero invitar a todas. Cuando ustedes vean que una persona puso en el chat algo que, bueno, desde mi punto de vista es negativo, no participe. ¿Por qué? Porque usted sin querer con participar, está dañando la relación de la vendedora con la compañía y está afectando grandemente a su, eh, a su negocio. Así que cuando usted eh, tenga esa persona que se queja por todo, eh, adviértela que el grupo solamente es para sostener eh, comentarios positivos solicitar ayuda pero nunca, nunca permitan que una persona eh, envenene el resto de su grupo porque no se vale, o sea, si se va a quejar que se queje con la compañía pero que no se desquite con su grupo usted como líder no puede permitir eso y yo lo que hago en los personales yo remuevo a una persona que está así así que eh, las reglas son claras Usted solamente debe aceptar comentarios positivos. Otra de las cosas que a usted le recomiendo hacer para mantenerlo eh, positivo, un grupo y activo, es dar el 100%. El 100% es estar activo en todo. Este, también usted delegar acciones y, para obtener re, eh, resultados. ¿Se recuerdan ustedes que en esta parte de acá, en esta parte de acá, hay una persona que es bien despacio? para trabajar y hay una que es bien impaciente, bueno, a eso se refiere esta parte de acá cuando dice eh, delegar acciones para obtener resultados significa de que ya identificando las personas que son despacio de para trabajar, las que son impacientes, entonces a esas personas delegarles ciertas actividades. Ok, si usted tiene a Ana, que es una líder, y es bien impaciente porque ella está, que el grupo no le ha hecho orden, que el grupo no le responde, que lo llama y no le contestan. bueno, entonces lo primero que va a hacer es usted, ok, Ana, ya hizo esto. No, ¿ya hizo lo otro? No, ok, entonces haga esto, haga los otros y me deja saber cómo le fue. A esa persona se le debe de, de tratar de la misma manera que ella quiere, quiere ver resultados, pues hay que ponerle una actividad que desarrolle para que ella vea resultados y que así ocupe su tiempo en lugar de desesperarse porque no le han hecho pedido, invítela a que haga sus propios incentivos, invítela a que ella piense en qué ideas puede implementar, que no espere que solo usted le va a resolver el que no entre en orden a su equipo, porque acuérdense, cada una de las líderes es responsable de ir generando ideas para que su equipo funcione. No se trata solamente de regalos, no se trata solamente de rifas, se trata de establecer eh, obligaciones, responsabilidades, para que su equipo eh, pues, se comporte como usted quiere que se comporte, ¿verdad? Y bueno, nunca acepte los no. Cuando usted le dice, eh, no, pues, este, si no me dan, no hago orden. Entonces, eh, yo digo, bueno, nunca acepto los no. Entonces, yo lo que hago es crear ofertas que llamen la atención. Por ejemplo, si usted eh, ve que nadie ha hecho pedido, haga sus propios paquetes. Eh, organiza cierto grupo de productos. Y eh, diga, las primeras eh, cinco que ordenen esta oferta eh, se llevarán, ahorita está un sanitizer y está un una máscara de para, para protección, pueden decir, las primeras que se lo lleven tienen eh, pues un sanitizer gratis o tienen una máscara gratis, o si tienen algo en casa que ustedes quieran regalar, un pestañol, o sea, algo que despierten pero no acepten los no como respuesta a un proyecto sin haberlo comenzado, ¿verdad? Ahora, cuando usted eh, como líder, usted eh, debe mantenerse es planificando su semana planificando su mes, porque si usted planifica las actividades y hace actividades todos los días, usted va a tener un buen cierre cada mes. Si usted no planifica, no va a tener un buen resultado, porque entre tantas ocupaciones que tenemos, eh, se olvidan unas que otras cosas que, que debemos de hacer, ¿verdad? Y cuando usted convoque a una reunión, usted como líder le aconsejo, este es ser la puntual, aunque nadie más llegue, usted sea la primera en estar ahí. Si solo una llegó, haga la reunión. Que poco a poco se van a ir integrando. Usted sea constante. En el caso mío les voy a poner un ejemplo. Yo hago una un, un video en vivo. Comienzo con una, termino con cinco, termino con diez, con, termino con cero. Pero yo sé que las que no tuvieron tiempo ahorita van a ver este video más tarde. Entonces esto lo hago porque este es un grupo privado de entrenamiento. Ahora si esto fuera un hobby de hacer videos, créanme que la dinámica sería totalmente diferente. Sin embargo, las invito a ustedes a ir practicando con sus grupos este tipo de reuniones. Porque la que no llegó en el momento las va a ver más tarde. Eso es lo que les quiero decir. No se me frustren porque no se conectan. No se me frustren porque no participan. Frústrense si no ven resultados. Pero si ustedes hacen esto, van a ver que poco a poco se van a ir organizando. Se van a ir acercando, se van a ir preparando. Y ustedes se van a divertir. Lo único es que veo muchas caritas conectadas, pero muy pocas opinan. Y esto se trata de ejercicios de participación. De parte de ustedes, porque si hay algo de lo que yo digo que no están de acuerdo, es bueno que usted lo exprese y que lo haría diferente, porque eso pudiera ayudar a otra que está conectada, pues, a tener una mejor visión o una mejor comprensión de lo que se está explicando, ¿verdad? Así que, bueno, también ustedes, es posible que se hayan eh, encontrado en un momento donde ustedes digan, hago de todo. Y mi equipo no funciona, o sea, mi equipo no sirve, no hace pedidos, no recluta, no hace nada. Yo he escuchado a líderes que se, que se expresan así y pues yo les pregunto, ¿qué es hacer todo? Para mí la palabra hacer todo es demasiado amplia porque cuando un líder hace llamadas, manda textos, manda email, hace posts, hace publicaciones, hace entrenamientos, hace seguimiento. Eh, hace incentivos, uh, las pone, eh, las motiva. Este, para mí, ya les mencioné 10 cosas. Hacer todo significa hacer todo, 10 cosas por lo menos. Si usted no hace 10 cosas, entonces yo creo de que no se vale decir hago de todo y mi equipo no funciona. Entonces, cuando yo digo hago de todo, estoy simplificándome yo como persona. Pero si yo digo... Hacemos de todo y si me funciona, entonces yo creo de que aquí debemos cambiar la palabra. Yo hago por la palabra hacemos. Y cuando estamos hablando de la palabra hacemos es porque todo el equipo está aportando. La que llega tarde, la que no participa, la que es comunicativa, la que es eh, impaciente, la que es creativa. O sea, todo el mundo participa. Entonces yo pienso y yo sé que ustedes también así lo van a creer, que las personas en su totalidad que se ponen de acuerdo a ejecutar una idea, a ejecutar un plan, tienen mejor resultado que la persona que trabaja sola pensando en que ella es la única responsable de que todo funcione. Así que eh, las líderes que están conectadas las quiero invitar a que dejen de pensar ustedes solas y comiencen a pensar en equipo para que encontremos ideas que nos puedan ayudar a avanzar, que estas personas estén, estén contentas trabajando. ¿Saben por qué? Porque después del trabajo viene la celebración. ¿Y qué es lo que vamos a celebrar? Bueno, vamos a celebrar que todas ganen premios, que todas ganen dinero, que todas sean reconocidas y que usted como líder se mantenga en un círculo sano de, de crecimiento de nuevos líderes. Así que esa es la finalidad de nosotras y eso es el trabajo de nosotras. Así que espero de que la comparación que les puse hoy día, ustedes eh, la sepan eh, desarrollar en su propia manera con sus equipos. ¿Saben por qué? Porque nadie trabaja igual, nadie se parece a otro. Todo tiene un cada quien tiene un estilo diferente y sobre todo eh, yo sé que si ponemos juntas todas las ideas eh, podemos tener grandes eh, resultados así que la invitación es para todas eh, no todas les, se les da el reclutamiento de personas pero sí todas pueden hacer una carrera en ventas y cómo la van a hacer en planificando su mes eh, para que tengan un buen ingreso. La que quiere trabajar solo en venta, tenemos que identificarla y tenemos que apoyarla, porque ella no, no quiere el liderazgo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es que si uno, saber las reglas. Si una persona hace orden de 800 para pagar 400, sabe que ella va a duplicar sus puntos, ¿verdad? Entonces, nosotras tenemos que ir animando a esta persona cuando haga la orden. Hola, María, mira, fíjate que llevas 5,000 puntos. Y aquí te falta en esta orden como 20 o 30 dólares para que te den 400 puntos. ¿Qué te parece si lo haces? Entonces, ya usted si tiene el, el programa de premios, los puntos que necesita, va a ser fácil guiar a las personas que se quieren simplemente dedicar a lo que es la venta. Ahora, la que es liderazgo, usted como líder, mantenerse al día de decirle, mira, María, eh, ya solo te faltan dos órdenes y te falta tanto, para que pueda cerrar este mes. Así que el trabajo de nosotras como líderes es estar al día con todo para que nadie quede descontento. Y así, de esa manera, le estaríamos dando la bienvenida al liderazgo, sea en ventas o sea en eh, entrenamiento de personas, que esta es una carrera que a usted le va a gustar. ¿Por qué? Porque es un ingreso mensual que va a estar recibiendo basado en todo esto que hemos platicado. Así que espero de que esta pequeña reunión les haya servido. Espero que las que no la han visto la vean más tarde. Y espero de que si hay algún comentario positivo, me lo hagan, dejar aquí en la cajita para que todas las que no han estado lo puedan leer y le saquen el mayor provecho a todo este tipo de entrenamientos. Así que no solamente se trata de enriquecernos eh, hablando de ventas pero sí se trata de enriquecernos en formar un carácter para que nuestro grupo sea saludable y usted esté contenta con los resultados. Así que gracias a las que se conectaron y espero de que pues, en un futuro nos podamos ver nuevamente a corto plazo. ¿Verdad? Bye.